Ahora estoy muy feliz. Tus manos están en mis manos. Tus ojos me miran fijamente. Y creo morir de amor de repente. He llegado a mi vida un nuevo sol. Ha traído a mi vida una tierna infancia. No sé si estoy soñando o es verdad y quiero creer que es cierto. Mi ignorancia. Estoy viendo un desierto color azul. Una playa que ya no tiene arena pero tiene un manto de terciopelo. Y en ese manto yo me lío Entre tu pelo y yo me lío Entre tu pelo Ahora estoy muy feliz Tus manos están en mis manos Tus ojos me miran fijamente Creo morir de amor, de repente. Y no quiero que nos moleste nada. Quiero solo estar contigo en esta jugada. Deseo que ganes tú en cada día. Yo soy muy feliz cuando siento y te siento. Mía. Se acabaron los sueños imposibles, esos sueños en mí ya se borraron, ahora mi sueño está totalmente vivo, el sueño eres tú, la mujer que estoy amando.